Y sigo peleando por ese puesto A pesar de no tener el presupuesto Si me lo merezco, por supuesto Si retrato lo que siento en todos mis textos Rapeo con lo puestos, soy muy recto, Les pego un pesto a todos estos Como calvo me estoy preguntando Cuánto hace que vengo escuchando pretextos Yo no, no te, te molesto, molesto, solo soy honesto uh. Mientras ADM está mandando candela Por las diagonales baila la plata entera Si hace falta más fuego, para eso no hay problema Porque te aseguro el embrollo, porque el horno no está para hoyo. Le hablo claro, le hablo en criollo. oyo ahí está el meollo. Somos buena gente, pero toca el mío y su Argentino como goya gran artista como goya de los hornos, soy la joya un clásico. Como otro llamé los reales me apoyan. Busco papara, la olla pa para los que me escuchan y los que el piso se rucha. Yo sigo en casa grabando y voy para el estudio también. Yo sé que estoy mejorando, sigo subiendo el nivel, seguridad voy ganando. Solidez. Cada vez que voy rapiendo me prendo cualquier océ Y no lo puedo creer La cantidad de temas que tengo guardados Que no he sacado, que están esperando a ser escuchados Te juro que uno por uno todos son un palo Amigos cercanos, oídos prestaron y, y se, se volaron Me felicitaron, también se indignaron Por tanto feca pegado Pero yo sigo viendo el buen lado Tranquilo porque lo mejor de mí lo he dado Estoy concentrado, pero mientras tanto me está mandando candela Por las diagonales baila la plata entera. Si hace falta más juego, para eso no hay problema Seguro que aquí hay buena madera Mientras ADM está mandando candela Por las diagonales le baila la plata entera Si hace falta más fuego para eso no hay problema Porque te aseguro que aquí hay buena madera Mate a San Marco, perro latrando, polvo en el aire El sol que arde, cachos de fierro, cachos de hambre Con agujero lanza para el cable Él llega tarde lo espera a su madre Mundo, baby